Todos Soy el Coronel de Policía de Estado Mayor, Renan Mille Rivera, Comandante del Distrito Quevedo. Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos un evento en la que hubo un intercambio de bala de, en el sector de… aproximadamente a las 8 horas 30 en la parroquia Venus del río Quevedo, calle Patria, Nueva, y 24 de mayo se registró una balacera que dejó como resultado dos personas fallecidas y tres personas heridas. Las personas fallecidas obedecen a los nombres de Banchen Arboleda Luis, de 44 años, y Cujilán Quimis Rafael, de 30 años. Tres personas heridas que fueron inmediatamente trasladadas al hospital de, de Quevedo. Las personas heridas son el señor Robles John William Eduardo, de 45 años de edad, la persona herida es el señor Carvajal, Jen Mario Fabricio, de 30 años de edad. El tercer herido es el señor Vergara Seme Clara Pilar, la señora Vergara Clem Sara Pilar, de, 30, de 63 años de edad. Lastimosamente hubo este, este evento en el que fallecieron dos, dos personas. Nosotros como Policía Nacional inmediatamente acudimos al lugar, se atendió primeramente a los heridos y se... Hizo una persecución a cierto vehículo que se le capturó, un vehículo marca Hyundai, una, una furgoneta color blanca marca Hyundai, con una granada en el interior y se recogió varios indicios balísticos en el lugar de los hechos. Asimismo se, se tiene una persona detenida con una motocicleta y una radio Handy con la que estos antisociales causantes de este hecho de sangre se comunicaban entre ellos para de alguna manera ver los controles policiales que nosotros hacemos y tomar otras rutas para llegar al lugar donde ellos querían hacer el, el acto ilícito. Coronel buenas tardes eh, un gusto saludarle, eh, hemos conocido de cerca el trabajo que viene realizando la Policía Nacional ya en estos 12 días del 2022 sin embargo eh, nos toca lamentar este, estos hechos sangrientos Coronel, ¿qué está pasando en Quevedo? Lastimosamente nosotros eh, vemos que hay mucho, mucha rivalidad entre, entre ciertos grupos ilegales, ciertos grupos que andan al margen de la ley. Como ustedes saben, hay ciertas bandas en las que están peleando el territorio y el microtráfico. Hemos puesto a nuestras unidades de narcóticos a trabajar en este tema, que es el que más nos aqueja y es el, el tema fundamental por el cual se están dando estas, estas vendetas y estas rencillas y estas venganzas entre bandas que quieren ganar el territorio y el poder, para poder ellos hacer de las suyas en, en la ciudad de Quevedo. Anoche también se hablaba, aparte de la balacera que hubo, se hablaba que posiblemente habían otros eventos, como balaceras en los Chapulos, en la olla y en la floresta. ¿A qué hay de verdad sobre eso? Sí, después de eso tuvimos otro evento, a los 20, 30 minutos que nosotros estábamos en este lugar, hubo otro evento... De igual manera, una persona herida con siete impactos de, de, presumiblemente armas de fuego. El señor se llama, el herido se llama Carlos Julio Bravo Cabezas, de 24 años de edad. Le llevamos al, al hospital inmediatamente, se le atendió. Fue trasladado a la ciudad de Guayaquil con pronóstico reservado. Ese fue otro evento que a la par o simultáneamente se dio. Lastimosamente, ustedes... Como se pueden dar cuenta aquí, el, el problema de todo esto es el territorio y el, la, el demostrar la fuerza, el poder a través de las armas de fuego y la violencia. Coronel, el detenido que ustedes encontraron en la vía Buenos Aires Quevedo por esta que empresa de gas decían que tenía una radio en Motorola. Él era entonces el comunicador, el, que era el responsable de comunicar a los otros integrantes de su grupo directivo. Exactamente. Cómo la este, este aprendido es la persona que iba en una moto abriendo camino y avisándoles en dónde o por dónde ellos podían avanzar y por dónde no estaban los controles policiales. Nosotros del día de ayer teníamos eh, algunos lugares en donde hacíamos controles policiales y esta persona que iba abriéndoles camino y por medio de la radio comunicaba se les, les iba a, eh, dirigiendo y por donde ellos tienen que circular para no encontrarse a su paso con nuestra nuestros equipos haciendo los respectivos operativos y no dar con ellos. Entonces, esta persona se le, se le capturó, se le capturó la motocicleta y entre todos los indicios que se pudo recabar el día de ayer está una, una, un vehículo tipo furgoneta sin placas color blanco que se analizó y es un vehículo que estaba reportado como robado. Una motocicleta color negra, una granada tipo piña, un casco de color negro y un teléfono celular del aprendido. Eh, nuestras unidades de inteligencia, como les digo, están explotando este, este medio de comunicación de esta persona para de esa manera ver fotografías, chats... Eh, mensajes con quien ellos estaban mensajeando y con quien ellos estaban trabajando Corone, la manera como ellos estaban operando eh, el tema de este definido con la radio motor es que están muy bien organizados eh, justamente para poder delinquir nos y damos cuenta causa, que sí obviamente, están de... organizados y están fuertemente armados porque la munición o sea los, las vainillas los castillos que se recogió el día de ayer los indicios balísticos son de arma de grueso calibre son de fusil eh, calibre 5.56 entonces Vemos y nos damos cuenta de que son personas que se encuentran de cierta manera organizadas y, a, y fuertemente armadas para hacer el mal aquí en la ciudad de Quevedo. En ¿De nuestras 40. unidades están trabajando, tenemos muy buenos, muy buenos indicios para poder hacer posiblemente en las 24 horas de flagrancia que tenemos para hacer los respectivos allanamientos y poder capturar a estas personas. ¿De cuántos restos de bala hablamos en la escena donde se dio el ataque armado? aproximadamente de unos 60 a 80 indicios balísticos encontramos el día de hoy. Coronel, directamente estos grupos directivos que pelean en el territorio, eh, hay que ser claro se trata de los choneros y los lobos, ¿no? Entonces, a, anoche eh, fue un golpe dado por los lobos, a los choneros porque se dice que no hubo un cruce de balas simplemente llegaron y dispararon más de 100 más. Sí, dispararon. dispararon contra la humanidad de estas personas, las que lograron eh, victimarlas, se sabe de las, de las bandas que ustedes tienen conocimiento y que es conocimiento público. Estas personas fueron de, de la banda de los lobos que quisieron atentar contra los chonelos. ¿Qué hace la policía o cómo ustedes están obviamente tratando de equiparse ante estas desventajas en tipo de armamento, que obviamente ponen también en riesgo la integridad de, de los agentes del orden? Así es, nosotros somos policías entrenados, capacitados, pero no dejamos de ser personas como cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. Somos parte de la sociedad, somos parte de la comunidad, que de igual manera estamos nosotros eh, trayendo equipos especiales de inteligencia y de intervención para poder hacer un, un barrido aquí en la ciudad de Quevedo y poder tener mejores resultados. Con todo esto, con la inteligencia que nosotros estamos eh, recabando mucha información con nuestros equipos de inteligencia, estos equipos de, info, de investigaciones para poder dar con el paradero de estas personas. Quevedo una de las ciudades más violentas del Ecuador? ¿Está confirmado eso por parte de las que ustedes manejan? De acuerdo a las estadísticas, nosotros estamos en un territorio complicado, conflictivo. Eh, sinceramente no sé en qué ranking se encuentra Quevedo, pero nosotros como trabajamos acá, estamos dedicados únicamente a lo que es Quevedo. Coronel, en el caso de la noche, van... coronel, la otra víctima fue colateral, no era dirigida por él. En... Sí, fue colateral. Coronel, ya van nueve muertes violentas aquí en Quevedo en este año, eh, me confirma esa cifra. y sí. eh, ¿Tienen relación entre sí estas muertes por, los, por las motivaciones que usted mencionaba hace un momento? Así es, todas tienen relación y todas son por el, la, los, las motivaciones que yo les he dado a conocer y por ciertos grupos que están aquí que, queriendo hacer daño a la ciudad. La ciudadanía está consciente que es enfrentamientos entre bandas narcodelictivas. Sin embargo, en la zozobra y la incertidumbre, como cosas que, las que ocurrieron ayer, una balacera que duró varios minutos en una ciudadanía, eh, ¿qué decirle a la población ante, ante eso? Porque el riesgo de que puedan haber más víctimas colaterales eh, está allí, latente, y ustedes lo conocen, pese a todo el esfuerzo que están haciendo. Bueno, nosotros de la comunidad siempre vamos a pedirle que, por favor, son las que tienen que colaborar nosotros con mucha información. Lastimosamente llegamos al sector, al lugar, y hay ciertas personas que no quieren dar eh, información. Yo sé que ellos tienen miedo, tienen temor de, de, alguna, de algún atentado en contra de esas personas, pero tenganlo por seguro que nosotros no vamos a ser la institución, que vamos a develar quién nos dio esa información. Confíen en la Policía Nacional, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo y poco a poco vamos a ir dando tranquilidad y calma a nuestra a nuestra sociedad aquí en Quevedo. Coronel, sobre el detenido está todavía en audiencia, se está calificando la flagrancia. Claro, o... sí, sí. Eh, la audiencia está fijada para horas para hoy más de en horas más de la tarde y de calificarán la flagrancia. ¿Qué se espera, que... coronel, por parte de las autoridades judiciales? Ustedes como policía nacional. Nosotros como policía nacional esperamos que se haga justicia y que se cumpla y se dé. Eh, que se sentencie a estas personas que tienen que ser sentenciadas. Coronel, ¿es cierto en que la persona? furgoneta que encontrada eh, abandonada anoche eh, es la misma que participó en la muerte violenta ocurrida en Huayacán semana? De... Sí, es la misma, por eso le contesté a la pregunta, que tiene en relación con algunos otros hechos, otros hechos violentos de aquí en la ciudad. ¿El detenido por qué delito está y se espera que sea procesado? El detenido está involucrado en la muerte de la persona del día de ayer, es parte de la banda. ¿La persona de ayer tiene antecedentes? La, una cuál de las persona no la de los daños laterales, la persona ¿sí, sí, mí, con gilán, Sí, sí registra antecedentes por tenencia y posesión de armas y existencia de delito en los años 2007, 2010 y 2015. La otra persona fallecida también registra antecedentes por tráfico ilícito y asesinato en el año 2017 y 2019. Coronel, ¿de pronto cómo fue la detención de esta persona que está siendo procesada al momento? ¿Hubo persecución? Yo les indiqué al inicio de la, de la entrevista que hubo una persecución inter, ininterrumpida, se logró capturar a la persona que iba abriéndoles camino y, y ya está siendo procesada el día de hoy. Así fue la detención.